Bueno, vamos entonces, eh, vamos a continuar entonces con nuestra exploración sobre eh, la, eh, los inicios de la neuropsicología. Entonces ya hablamos un poco de cómo podemos entender la neuropsicología con sus vertientes eh, humanas y clínicas y cómo la, y, y, o cognitiva y clínica mejor, y también con su eh, eh, lugar epistemológico, ¿no? Ahora eh, vamos a hacer una exploración muy, muy rápida sobre alguna, eh, la historia de la neuropsicología. Entonces, ¿alguno sabe qué significa este símbolo que se les estoy mostrando en pantalla? ¿Son jeroglíficos, no? si no estoy mal? Sí, son jeroglíficos, eh, María Alejandra. Pero entonces, ¿qué significan en ese? ¿Qué significado tendría? O sea, sí si son grie eh, griegos, son egipcios. si sí, es un signo de comunicación egipcio. Pero entonces, ¿qué palabra? Eso, eso hay, hay una palabra, se traduce como una palabra. Sí. Vamos a hacerlo interactivo entonces para los que vean el video, Ajá, como tipo de hora la exploradora. <ríe> Digan, ¿qué palabra es? Alguno, muchachos, María Alejandra. ¿Te animas a, a decir qué palabra? Profes, que no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pues, cualquiera. Es que tiene que ver con el tema. Déjame, lo pienso más. Dame un momento. Bueno. ¿Alguien más? Que se arroje. Es una palabra muy sencilla. Es la primera es la, eh, el correlato más antiguo de la palabra encéfalo, ¿sí? O sea, es por primera vez se encontró escrita la palabra, se escribió la palabra encéfalo, o tenemos evidencia de su escritura, hace 3.500 años en Egipto, ¿sí? En el antiguo Egipto. Y, y ¿por qué digo que es encéfalo y no cerebro? ¿Sí saben la diferencia entre encéfalo y cerebro? Entonces recordemos que el encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo, incluyendo el cerebelo, incluyendo eh, los eh, la, componentes subcorticales, ¿no? Tallo y demás. Entonces, ellos cuando los egipcios se referían, era a todo lo que estaba dentro del cráneo, no solamente a la corteza cerebral. Mientras que el cerebro se refiere solamente a... Los componentes, principalmente en de los hemisferios, al telencéfalo, que sería la corteza cerebral y sistema límbico, ¿no? Entonces, para que no se equivoquen, es que nosotros solemos traducir mal la palabra brain, ¿sí? Brain no traduce, en, no traduce cerebro, sino encéfalo. sí, Que no, era, no es pinky y cerebro, sino pinky y encéfalo. Eso suena raro, ¿no? Sigamos. Entonces, con la historia. Entonces, la primera vez que escribieron encéfalo fue esta. Entonces, sí, es porque ellos tenían, pues, toda una teoría un poco ya cerebral de eh, los egipcios acerca de la importancia de, lo, de esa materia que estaba dentro del cráneo para eh, los componentes psicológicos, espirituales, conductuales de las personas y que y ellos incluso tenían, pues, me, eh, mecanismos de neurocirugía y tenían todas unas técnicas también de extracción del encéfalo para sus prácticas de momificación. Bueno, Ahora, más adelante, o sea, los, los otros correlatos antiguos que tenemos de neurociencias y neuropsicología, o sea, de la, de la relación entre el encéfalo y el comportamiento, eh, son los los, los los hallazgos arqueológicos de contrapanaciones. Entonces tenemos incluso trep, eh, cráneos trepanados de alrededor de 7000 años y distribuidos a través de amplios eh, de diferentes continentes. Eso es incluso curioso, ¿no? Pues a través de ensayo de error y de cientos de años eh, las personas se comenzaron a dar cuenta de que si alguien se lastimaba la cabeza y se le rompía la cabeza y eh, pues tenía después iba a adquirir problemas de comportamiento, ¿no? Eh, para hablar, para pensar, para expresarse, etcétera. O que si tú realizabas una alteración en la, eh, o sea, si te, le metías algo allá a lo que estaba dentro de la cabeza, pues esa persona iba a cambiar, ¿sí? Entonces, pues, por casi que por ensayo error, en diferentes partes del mundo, desde hace miles de años, se dieron cuenta de que había una relación entre lo que estaba dentro del cráneo y el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, así nos comenzamos a encontrar cráneos trepanados por muchos lugares, por ejemplo, en China. China son los cráneos más antiguos, de hace más de 7000 años, ¿no? ¿Sí? de 3.000, de 1000, 1.000, acá vemos a través de la historia muchos cráneos reparados, estos son lugares arqueológicos a través de toda Europa, en Portugal, ¿sí? en Alemania, España, Italia, etc. Eh, y todo esto nos ha, entonces también en el, incluso en el continente americano, por ejemplo, eh, en el Imperio Inca Algunos con, eh, eh, parece que con unos objetivos rituales, pero muchos de ellos eran con objetivos médicos. ¿Cómo saben que estos cráneos eh, se trepanaban más con un sentido médico que con un sentido, por ejemplo, de ritual o de dominación? ¿sí? Y era porque los, pues, los pacientes sobrevivían. ¿Cómo sabemos que un paciente sobrevive? Pues porque el hueso está cicatrizado. Si el hueso, para que un hueso del cráneo cicatrice, se necesitan varios meses. ¿Sí? Y esos meses pues requieren en eh, esos meses la persona va a estar pues mal, necesita cuidado, necesita atención médica, neces entonces eh, para que sobrevivieran a esto, tenían primero un proceso de neurocirugía bastante ya estandarizado. Segundo, eh, unos una neurocirugía en la cual no se, dan, no se matara al paciente que sobreviviera y cuidarlo para que el hueso cicatrizara, y muchos de ellos tenían cicatrizaciones de años, entonces, entonces estas personas quedaban funcionales por años. Además, pues tenemos los eh, papiros, este es, este es el, el documento de neurocirugía más antiguo que tenemos, de hace 1700, de 1700 años antes de Cristo, o sea, hace más de 3.500 años, donde se relatan eh, procedimientos para hacer neurocirugías, incluso hay un catálogo de material quirúrgico para hacer eh, cirugía cerebral. ¿Sí? Eh, bueno, esto simplemente es una metáfora de cómo la, el ojo de Horus se parece a... El, eh, el diencéfalo y el tallo cerebral, ¿no? Pero eso no dice nada más que allá de esa metáfora. Más adelante, además de las trepanaciones, tenemos pues, los desarrollos históricos alrededor del de siglo ya 17, donde las trepanaciones se sofisticaron. Y eh, ya eh, teníamos kits de trepanación. ¿sí? Estos kits de trepanación eran muy comunes en Europa y parece que muchos de los barcos eh, eh, en la época de las navegaciones ¿sí? eh, a través de, de, de los océanos... Eh, cada, barca, cada capitán cargaba un kit de trepanación, y en, y en muchas ciudades habían kits de trepanación, ¿no? Entonces eran instrumentos, porque eran muy comunes que las personas se lesionaran la cabeza, entonces necesitaban descomprimir la cabeza para que las personas no se murieran, ¿sí? De un trauma cranoencefálico. Además, también se usaban para el tratamiento de las epilepsias y otro tipo de enfermedades. Bueno, entonces... Eh, este, esta pintura es muy bonita porque eh, dibujaron completamente cómo se hacía, ¿no? Entonces, sin en anestesia y todo el personal involucrado en una cirugía cerebral durante el siglo XVII, ¿no? Entonces, aquí la vemos, ¿no? Y el gato comiéndose el ratón. <ríe> muy bien. Eh, hay bastantes referencias artísticas a las trepanaciones sobre el siglo, eh, sobre la Edad Media, ¿sí? incluso algunos instrumentos de trepanaciones que pueden ser usados hasta como instrumentos de tortura. Eh, otro correlato de la historia de la neurociencia lo tenemos en Antigua Grecia, básicamente con el surgimiento de la, de la teoría hipocrática. ¿sí? Hipócrates se eh, anteponía básicamente a... Eh, Sócrates sobre eh, dónde residía el intelecto humano, ¿sí? Entonces, si era en el cerebro o si era en el corazón. Entonces, la, la hipótesis hipocrática era que era en el cerebro, la socrática era en el corazón, la hipótesis cardíaca de las funciones mentales. Y entonces, solamente hasta Galeno, Sí, ya en, en, en el siglo II de, de, de, de nuestra era, va a va, va darle eh, evidencias acerca del, de la hipótesis eh, cerebral en contraposición de la hipótesis cardíaca, básicamente con el trabajo con animales. ¿sí? Él, él hizo un experimento que se le denominó el experimento del cerdo chillón, en el cual él, eh, a través de la boca del marranito, ¿sí? le cortaba los nervios eh, que comunicaban con la garganta, y al, y al cortar estos nervios, pues, se muteaba, ¿no? El, el marranito dejaba de chillar. Entonces, él proponía que lo que hacía era desconectar el cerebro de los, de las, de los componentes vocales, y por lo tanto, no, no, no, no, no cruzaban las órdenes para mover la boca y para hacer los sonidos. Entonces, esto no venía del corazón, sino venía del de cerebro, ¿sí?, más adelante tenemos nuestros correlatos históricos con la frenología de Joseph Gall, ¿sí? Entonces, eh, Joseph Gall fue, un, fue muy fue famoso por su trabajo eh, como neuro, casi anatomista, por, entre comillas, Él, a través de otro tipo de evidencias, principalmente con animales, que ya se le cada vez tomaba más fuerte la hipótesis cerebral, pero se concebía que el cerebro era un músculo, ¿no? Entonces, al concebir que el cerebro era como un músculo, cuando tú ejercitas mucho un músculo, pues el músculo crece, gana masa, ¿no? Entonces, si gana masa, él decía, eh, se deforma el cráneo. Entonces, el cráneo reflejaba cuáles eran las funciones mentales, espirituales, psicológicas, como las quieras llamar, que dominaban eh, la vida de una persona, ¿no? Entonces, entre más desarrollada tuvieras... Una función, eso se iba reflejado en una partecita del cerebro más grande, lo cual empujaba el cráneo hacia afuera, y se iba a ver reflejado en, en como que diferencias en diferencias la, en la estructura del cráneo, ¿no? como turupitos, como chichones, como protuberancias en el cráneo. Entonces, él medía las protuberancias del cráneo y hacía como unas, unos test de personalidad. ¿no? Ese era el MMPI de, del siglo XVII. Esto se volvió muy famoso entre, las, entre la aristocracia europea, ¿sí? entonces las familias más adineradas comenzaron a pagar muy bien porque les hicieran sus cartas frenológicas, les, les hicieran evaluaciones de su personalidad eh, a través de las mediciones del cráneo. ¿sí? E, e, incluso pues, Joseph Gall tuvo bastantes discípulos ¿no? Porque esto se volvió un movimiento muy fuerte en la Europa del siglo XVII ¿no? Acá están un poco los vapas de, frenológicos de, de Joseph Gall Y esto refleja pues, cuál era la noción de la psicología un poco del siglo XVII Si se dan cuenta, los procesos cognitivos que se medían o que se valoraban en ese tiempo No era atención, memoria, ¿no? nada de eso Era, por ejemplo, ser cauto ¿Sí? La sublimidad, no sé qué sería, la idealidad. ¿sí? La constructividad, la adquisitencia, la conciencia, la firmeza, la esperanza, la espiritualidad, la veneración, la benevolencia, la imitación, la naturaleza humana, la... Si sí, la causalidad, o sea, ya esto no son procesos cognitivos, esto ya no, ya esto no, no, no tiene teorías que nos, o sea, no salió, ¿no? Pero en ese tiempo sí eran los procesos que se hablaban. Y el, el, el amor a los padres. Entonces, si tenías un chichón muy grande en la parte de atrás, era porque amabas mucho a tus padres. ¿Sí? La continuidad, y así, si tenías un chichoncito muy grande acá en la casa y cerca de la coronilla, era porque te querías mucho a ti mismo. Vale, y muchos dirán, ay, pero qué ridículo ese gal, ¿no? ¿Cómo que le va a ocurrir primero esos procesos tan pachucos, tan locos? ¿sí? Y segundo, medirlos en el, en el cráneo, ¿no? Pero no crean, esto se mantiene en la actualidad. Claro, ya no, ya, ya no lo llamamos combatividad, ¿sí? en la actualidad lo llamamos eh, reconocimiento de formas. Y ya no lo ponemos en el cráneo, lo ponemos sobre la corteza cerebral. Y entonces también tenemos mapas así, localizacionistas de funciones mentales. O sea, esto... Eh, eh, eh, eh, y entonces ya no utilizamos el metro o un yeso para medir estos turbitos. ¿sí? Ahora lo que utilizamos es resonancia magnética funcional. Y entonces aplicamos resonancia magnética funcional y se aumenta el metabolismo en un grupo de personas. Acá entonces decimos que eh, este grupo de personas tenía mayor actividad de percepción de formas, ¿no? Es un modelo muy similar. Entonces, esto tampoco es que haya cambiado mucho en neuropsicología. Entonces, es una postura puramente localizacionista, frenológica, que todavía se mantiene en gran parte de lo que se concibe como neuropsicología moderna o del siglo XXI, ¿sí? Bueno, luego va a venir la de oro de los neuropsiquiatras, eh, pero entonces esta va a ser una historia que se las voy a contar en la próxima clase.